Encerrado en mi bloque Si no me vas a ayudar no me estorbe Doble Uga llevo con su locote Si quítese ese pinche panochone Encerrado en mi bloque, bloque, bloque Si no me ayuda no me estorbe Estorbe, estorbe, sigo firme en mi camino Desde entonces bien locote Doble Uga llevo pandito, Producciones Encerrado en mi bloque, bloque, bloque Si no me ayudan no me estorbe, estorbe, estorbe Si en mi camino desde entonces Bien loco, te doble, juga llevo bandido con mi bloque encerrando en mi bloque No son mariposas, son mis jodidos demonios Sintiendo por una primera vez Una rara armonía con mi puto ser Solo yo y nadie más Soy el único capaz de iluminar Mi triste andar en esta oscuridad Paso firme sobre este pavimento pues yo poseo gran fuerza de voluntad Y una manera muy peculiar de lidiar con todo aquello que para mí es fingido Y dañino lo mando directo a la vergancito W que fuiste bendecido Con este don no se me apendeje mi combo y acciones, pensamientos Que la mejor manera de librarse de esta tentación Es caer en ella, esa es mi misión pues, Simón, yo pongo mi despertador ¿Y a qué hora, mi hijo Voy a la hora del juicio. A mí ya no me pongan al estrato. Que tengo tiempo que perdí. El juicio en mi pasado. Tú eres demasiado paraíso como para un infierno como el mío. El ser feliz a mí eso me agobia. Mejor yo le pongo los cuernos a tu novia. Lago en cortinas satánicas por cierto yo soy un experto en vivir en caridad de muerto sin ver mi aurora ni mi cola de diablo sigo en el juego de la ruleta rusa en mis manos no, no se cansan de utilizar el martillo para yo crear el futuro ya se aproxima aquí carnal uno no se ilumina imaginando las figuras solamente de luz Sino siendo consciente de la oscuridad qué me dices tú? Y en realidad no son todos que Son capaces de amar una apuesta de esto. O oh, la alegría, home. no, no, yo Algunos son capaces de amar el caos La locura doble y gallego No te quieren ser que representa una amenaza si yo quisiera dañarte voy y me meto a tu casa. W gallego anda oniblog. Encerrado en mi bloque. W gallego, oficial para los panochones carnal. On mi blog.